Un ¡Unbox! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar realizando el unboxing de un Gold Sarcófagus 2019. Entonces vamos a abrir este paquete que es donde me llegó. Entonces, bueno, aquí está el paquete. Como pueden ver, pues su arte es, es bastante, bastante llamativo. Muy muy bonito. Y bueno, pues lo vamos a empezar a abrir. Entonces, este eh, tiene cinco tarjetas promocionales. La colección de estas tarjetas promocionales es de 14. Eh, también tiene 3 megapacks. Estos megapacks, eh, su colección es de 270 cartas. Entonces, eh, la verdad es que nosotros estamos interesados en lo que es eh, las tarjetas promocionales de los dioses egipcios. Eh, nosotros ya tenemos a... a este que es slifer pero nos hacen falta los otros dos eh, dioses egipcios obelisco y el dragón al lado de ra entonces los eh, sería bastante bueno que nos saliera en las tarjetas promocionales y del lado del mega pack pues bueno también estamos interesados en eh, uno de los eh, monstruos eh, de peligro que es en este caso es el chupacabras que como sabrán si son de méxico pues bueno tiene tiene su historia bastante relacionada con la política mexicana también nos interesa bastante el ciberdragón hertz y called by the grave son las tarjetas que bueno nos daríamos eh, nos sentiríamos bastante af afortunados si es que nos salen entonces eh, ya una vez que destapan bueno al, al principio vienen las cartas promocionales y bueno aquí ya estamos viendo una de ellas. Y bueno, esta es la primera. Vamos a, des a destaparlo para ver qué otras tarjetas promocionales nos salen. Entonces, vamos a ver. Esta es la primera de ellas. Aquí está el Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon. Perfecto. Les voy a ir poniendo. Monstruo Renacido. Aquí está uno de ellos, el dragón al lado de Ra. Y Dimension Shifter. Y bueno. Bueno, vamos a continuar con los... Eh, Megapacks, esperando que nos salga ese chupacabras. Vamos con el primero. Y bueno, me voy a ir rápido con las comunes. Y listo. Aquí vienen. Ok, ya nos salió un, monstru un monstruo de peligro. Thunderbird. Listo, vamos con el segundo. Vamos a ver qué tal va nuestra suerte. Entonces, como les comentaba, ya teníamos un, abierto un, varios de estos. Entonces, eh, son, son digamos que estas cartas que mencioné. Las que más nos interesan, ¿no? Sobre todo para completar cierta ciertas colecciones que ya tenemos okay, aquí empezamos ya con las tarjetas raras y aquí tenemos la secret trail vamos a seguir pasando eh, perfecto este ya nos había salido anteriormente ahora tenemos dos <risa> El último. Igual nos vamos a ir un poco más rápido con las normales. Ahí está. CrossFit, Red Reboot. Thunder Dragon Colossus. Bueno, vamos a pasar al resumen. Y del checklist que esperábamos solo nos salió una carta que fue el dragón al lado de Ra. El precio del tin es aprox aproximadamente de 45 dólares y de las cartas foil es un aproximadamente de 41 dólares. Entonces en realidad no nos fue tan mal. Ahora a continuación les voy a poner el top 5 de cartas según el precio. Y por último vamos a pasar a la favorita del unboxing que sin duda es el dragón alado de Ra. Nos vemos en el próximo Yugi Unbox.